¿Cómo están, cabrón? Espero que estén en la raja, espero que estén bien. Hoy lo que vamos a hacer va a ser una mantención full, full, full a la CB-109. CB una mantención full a la CBR-300. Vamos a tratar de desarmarla, sacarle el carenador, la cadena, eh, cambio de aceite y todas las jets correspondientes. Lo que más se pueda, perro. vamos a. A revisar el acelerador, la piola del acelerador. Así que, puta, espero les guste, espero salga todo bien, todo correcto. Y es muy probable que nos demoremos harto. Así que eso. Vamos a empezar a darle caña luego porque son como las 11. Y en Santiago está haciendo un calor de la mierda, weón. Bueno. Ayer hicieron 36, antes de ayer 37. Y hoy día creo que hay 36 de nuevo. Y está muy agilado el sol, ahora me está dando sombra pero yo creo que en un par de horas ya me va a empezar a dar el sol encima así que vamos a empezar a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda bueno lo que tenemos acá es el aceite, nos vamos a dar marcas pero me imagino que por el color ya todos cachan y acá tenemos el limpiador para, para previo hacer el cambio de aceite este limpiador eh, lo vi por primera vez en un video de full gas y la verdad es que me llamó bastante la atención, estuve averiguando y al parecer es muy muy bueno. Así que esto es lo primero que vamos a usar, pues se viene esto que el filtro de aceite. Eh, cabe mencionar que el filtro de aceite de la CBR300 se cambia cada 12.000, pero como vamos a usar este producto para cambiar el aceite, porque el que estoy usando ahora es el Honda Semi Sintético, ahora vamos a colocar un Full Sintético, lo recomendable es colocar un filtro nuevo, ya que todas las impurezas que salgan con esto se van a ir al filtro, así que no podemos dejarlo ahí, hay que cambiarlo sí o sí. Y bueno, acá tenemos el resto de cosas que vamos a usar, las cosas que vamos a usar para la cadena, eh, para limpiar la, eh, la grasa que vamos a usar, hay un par de herramientas para poder desarmar el carenado de la moto y todo eso, eso ya más general yo creo que no hay mucho a que hacer hincapié en eso yo creo que lo más importante es el tema del aceite porque el resto de la lubricación y todo eso eh, yo creo que no es tema eh, tengo que cambiar unas luces, que son las luces de adelante que se hicieron mierda cuando me chocaron por ejemplo acá debería haber una cúpula, la cual no está, solamente están los LED, los LED al aire y estos LED nunca me gustaron, me gustó como quedó, bueno, porque no la hacían al al hoyito que está acá, ¿cachai? pero igual eran vagas, en el hombraban harto así que compré unos más chiquititos que la verdad no tengo puta estañón, hombre. Eh, entonces weón, pues, compré estas mierdas chicas que según yo al ojo caben justo acá según yo al ojo caben justo en el en el orificio del carenado ¿cachai? Eh... Obviamente no las medí, porque no tenía como medirlas Pero si no caben Gasté plata por las puras Igual tengo que colocar las mismas hasta que encuentre Unas que la hagan Porque estas las fui a comprar de nuevo Las mismas y no las encontré Estaban agotadas Así que si no tendría que esperar a que lleguen estas de nuevo Así que las guas chicas Que ahora no le sirven, Así que pues, espero no haber gastado plata en vano Para variar Tengo es que no voy a ocupar nunca eh, vamos a, a limpiar la cadena, lo que más se pueda Que no está sucia O sea, tiene residuos, pero Puta, he visto cadenas, weón Que están, pero, asquerosas, weón Y ni siquiera les hacen mantención Pero, puta, esta, esta no está tan cochina, weón Pero es que de mantención igual pues Yo trato de cuidarla lo que más puedo Pero No se ve tan sucia, weón Saqué que todos los pernos del carenado del lado izquierdo pero para la gente que tiene la CBR300 y no sabe por qué le sa no le sale la quilla del motor A pesar que le sacaron ese perno y acá el seguro que va ahí al medio Acá abajo también hay un... hay un tornillo ¿Lo ven? No sé si se alcanza a ver pero acá abajo también hay un tornillo Y hay otro perno que va acá adentro ¿Cachai? Va justo ahí entonces no lo ven, y no pueden sacar el carenado ahí está la clave, choro y pueden hacer la mantención normal en este caso yo quiero sacar el carenado también la parte de arriba, así que... pero la quilla es lo más importante es para hacer la mantención del aceite bueno después de haber luchado media hora con el carenado de acá arriba ya que no sabía cómo se sacaba y de haber roto una patita del carenado menos mal que es el carenado que tengo que cambiar harto ojo cuando saquen el carenado de sus motos bueno, porque les puede pasar la misma que me acaba de pasar a mí y pueden romper alguna patita o algo donde va puesto y después no lo pueden colocar de nuevo en mi caso lo rompí pero se puede arreglar ya tengo acá los lo que necesito ver para poder limpiar y todo eso así que voy a empezar a eso a limpiar un poquito a, a ver el tema del cambio de aceite y eso sería por el minuto bueno lo que vamos a hacer ahora es echarle este producto este limpiador que se usa para para sacar todos los residuos que estén dentro del motor por todos los conductos y todo el tema yo recomendaría que utilicen este producto cada vez que cambien de marca de aceite o de, o de viscosidad de aceite y además también si no cambian ni de viscosidad ni de marca yo creo que sería recomendable utilizarlo cada dos cambios de aceite este tarro sirve para dos dos aplicaciones porque el tarro en sí tiene 250 ml y rinde un poquito más de 4 litros así que eh, sirve para utilizarlo para dos cambios de aceite así que ahora vamos, vamos a echarle la mitad nomás y es que dejarle, hay que hay que dejar en relenti el motor durante 10 minutos para que haga el flujo completo dentro de todo el motor y pueda limpiar lo que más se pueda y botar todos los residuos de aceite que tengamos dentro de nuestro querido motorcito <risas> con el limpiador que le colocamos le eché un poco de limpiador a la cadena y la vamos a dejar ahí un rato reposando para que suelte toda la shed que tiene la cadena y ahora lo que vamos a hacer va a ser es abrir el tapón de llenado y sacar el tapón de drenaje y va a botar toda la de del aceite malo el aceite antiguo que tenía el motor y con algo de suerte debería quedar bastante limpio con el tratamiento que le acabamos de hacer. La piola del acelerador ya la regulamos estaba algo suelta así que ya quedó pequecho pero eso se va regulando para los que no cachan eh, yo tampoco sabía se va regulando con estas tuerquitas de acá ahí para que lo tengan clarito ojo que no tiene que quedar muy tirante porque queda como acelerar la moto o puede que si la sueltan mucho a la moto le cuesta volver bueno y el aceite, está perfecto, ya, ya apretamos todo. Recuerden que no tienen que apretar tan fuerte, se pueden pitear el hilo. La cadena quedó limpiecita, no redundé mucho en eso porque yo creo que ya es como demasiado básico. Uno de, uno de mis primeros videos fue limpiando la cadena, A ver, qué limpiecita. Bueno. Quedó perfecto. Así que eso. Yo creo que ya vamos a dejar el video acá, ¡Ah, no, me dio paja, así que... A la piola del embriague eh, no la vamos a limpiar ni a engrasar, porque eso lo hice cuando la cambié, cuando me, cuando, me hicieron, cuando me chocaron. No creo que sea necesario hacerlo ahora ya, fue hace poco tiempo, así que tal vez en otro video se lo haga. Así que eso, cabros. Ahí una pequeña mantención a la niña. Ahora se viene la parte fume que... Que armar todo, que no me sobre el perno. <risa> y que quede todo perfecto. Ya el cambio de aceite quedó bacán, ya revisé, quedó a nivel. Ojo que tuve que echarle, en el manual dice que cuando se cambia el filtro de la CBR300 hay que echarle 1.5 litros. Pero yo eh, le eché 1.6. Pero eso fue más que nada para pa dejarla a nivel. Cada vez que ustedes le echan el aceite, la dejan en relente un rato, luego lo apagan y ven en qué nivel que de ahí le echan más es que un poquito necesario o, ojo no, no pasarse porque eso también es malo así que eso cabros nos vemos muy muy pronto la negra les mando un beso yo les mando un abrazo así que eso chao chao chao una técnica milenaria que aprendí para, para el carenado para armarlo para que se haga más fácil es tomar un poquito de grasa y colocarlo acá o sea donde ha enganchado el carenado y no tengáis que estar luchando con el carenado para poder colocarlo de nuevo así que eso si tienen problemas con estas partes de acá para embutirlo esto les va a ayudar caleta para poder colocarlo por eso les digo no le echen mucho solo un poquito y listo eso es show